días convocamos al Ministro Olesker a la Comisión de Población y Desarrollo por un contrato que hizo ese Ministerio con la Organización Civil Centro de Participación Popular, por el cual se le abona casi un millón de dólares y además se está contratando a una ONG que la mayoría de quienes van a desempeñar las tareas asignadas ya tienen una vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social. No se hizo por licitación, la licitación fue declarada desierta, pero por compra directa se le adjudicó a la única organización que se había presentado, que es esta CPP, Centro de Participación Popular. Además, como otra nota destacada, se le adelanta al momento de la firma del convenio el 25%, o sea, casi un cuarto de millón de dólares para los trabajos que vaya a realizar. El ministro nos dijo que no había vinculaciones entre eh, la organización, los trabajadores de esa organización y el Ministerio de Desarrollo Social, y que por lo tanto el Tribunal de Cuentas iba a estar levantando esa observación, que el presidente del Tribunal de Cuentas le había informado la noche anterior a la comparecencia en la comisión del ministro, le había informado que esa observación se iba a levantar. Publicó el diario El País los dichos del ministro, y el presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Ripe, convocó a los ministros del tribunal para aclararle que él jamás había hablado con Olesker y jamás le había dicho lo que dijo el ministro que eh, había mm, señalado. En la versión taquigráfica que todos ustedes pueden entrar a la, a la página del Parlamento y encontrar en la Comisión de Población y Desarrollo, el jueves 13 de diciembre, el ministro afirmó que fue el presidente del Tribunal de Cuentas quien le dijo que el tribunal estaba levantando la observación. Me comuniqué con el presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Ripe, me confirmó lo que le trasladó a los restantes miembros del Tribunal de Cuentas. Él jamás habló con Olescar sobre el tema. Es decir, que el ministro Olescar le mintió a la Comisión de Población y Desarrollo, le mintió al Parlamento. Realmente es una muestra más del accionar de este gobierno que no le importan las instituciones no le importa venir a una comisión y mentirle a los representantes del pueblo.